Saludos, mi nombre es Handy Mercedes de Aluscon Dominicana y estoy aquí para contarle acerca de mi experiencia con el programa Movilidad 24-7 de Vega Móvil. Anteriormente había adquirido un vehículo con Vega Móvil y tuvo que ir a garantía. y Durante el tiempo que estuvo en taller, se me facilitó un vehículo, una Radford híbrida, y la experiencia para mí fue bastante satisfactoria. Eh, tanto porque no tuve que quedarme a pie durante una semana, sino que pude continuar con mis labores eh, de trabajo y también por el vehículo que se me había asignado porque fue una experiencia bastante satisfactoria tanto en el manejo, en el ahorro de combustible y toda esta experiencia obviamente hace que yo como cliente me sienta eh, bastante bien con el servicio prestado por este programa. Eh, muchas otras empresas o otros dealers, más específicamente, eh, no cuentan con este tipo de programa y el cliente es el que debe, eh, de cuenta propia, eh, resolver este problema cuando se tiene que quedar a pie. Sin embargo, aquí se nos ofreció de manera muy cortés y amable eh, una solución práctica.